Precioso vestido para niña, de elástica a la pechera, con vuelo y falda. Aquí se muestra el patrón con sus medidas y la tela previamente cortada. Esta es la falda. Y los tirantes. Estos son los dos tirantes, vamos a pasar costura por todo alrededor, overlock Y la pechera Cer A los laterales Y todo alrededor, la parte de arriba y de abajo Pasamos costura Y cerramos los laterales Listo, aquí se muestra los dos tirantes y la pechera. Listo, aquí se muestra la pechera, los dos tirantes ya listo con la costura. Vamos a dejar un centímetro de costura para luego colocar el hilo elástica. Enrollamos el, en el carrete el hilo elástica y dejamos un centímetro de costura para coser. Fíjense bien cómo lo vamos a confeccionar, de esta manera. De esta forma va arruchando de una vez la elástica, ya casi terminando. Así va quedando la elástica en la para la pechera. Listo, así nos queda. Bien arruchadito esta parte. Ahora... Vamos a coser a los laterales Pasamos costura en esta parte Los tirantes Ya los tenemos aquí como verlo en toda la orilla Ahora vamos a pasar costura recta para ruchar Esta es la parte de la falda Colocamos derecho con derecho Y pasamos costura a los laterales Y en el orillo pasamos overlock Ya tenemos listos los tirantes Así nos queda de hermoso y la vamos a colocar en la cuarta parte de la pechera, en esta parte. Que sobresalga un poco de la pechera, como pueden observar. Igual a la parte de atrás. Pasamos costura. Doblamos y a la cuarta parte colocamos los tirantes. 7 centímetros, más o menos hacia la parte de delante igual la parte de atrás ya casi listo, ahora vamos a colocarle la faldita ya le pasamos costura alrededor a los laterales cerramos y la vamos a colocar de esta manera abrimos, colocamos el filet para ir marcando, igual la parte de atrás Fíjense bien cómo lo vamos a confeccionar para que ustedes también lo realicen. Y pasamos costura todo alrededor. Ya listo este precioso conjunto. Espero que ustedes también lo puedan confeccionar muy fácil. Nos vemos en los próximos proyectos.